Una serie con los Yakuza, la corrupción policial, el periodismo investigativo, ambientada en Tokio en los años 90 y producida por Michael Mann, quien también dirige el primer episodio, eso es Tokyo Vice. La serie tiene 8 episodios disponibles en HBO Max y está inspirada en las memorias del periodista estadounidense Jake Adolstein, quien se convirtió en el primer extranjero en trabajar para el periódico más grande de Japón. Adolstein encuentra muchos obstáculos, pero está completamente inmerso en la cultura japonesa y a punta de trabajo, de la búsqueda de la verdad y una que otra premisa logra ganarse el respeto de sus colegas. Pero el personaje de Jake es lo menos interesante en estos episodios. El ambiente, la fotografía, la Tokyo nocturna y los conflictos de los Yakuza son lo mejor de la serie. Tokyo Vice tiene sus momentos. Cada vez que indagamos en la vida de los Yakuza, incluida una muy buena pelea con espadas, yo estuve completamente a bordo. Pero lamentablemente las tramas secundarias son poco interesantes y lo peor, esta temporada está inconclusa. Si HBO no renueva esta serie para una segunda temporada, muchos estaremos muy molestos. Le doy 3 estrellas y media de 5.